Bienvenidos, mentes brillantes, bienvenidos a otro video más de la gramática alemana básica y otro video más de conjugación de verbos. En este video aprenderemos la conjugación del verbo leben, el verbo vivir. Los kids! Si es tu primera vez en el canal Aprende con Daria, bienvenido. Yo soy Daria. acá nos enfocamos en el estudio del alemán y aprovechar el proceso del aprendizaje al máximo. Si eso también te llama la atención, te interesa, hazle al botón de suscribir a la campanita para que recibas los últimos videos. Y vamos con la materia de hoy. Hoy día aprenderemos de manera muy flash la conjugación del verbo leben, el verbo vivir. Que es un verbo regular, por lo tanto no tiene ninguna mayor sorpresa en su conjugación. Vamos a repasar según el pronombre personal, viendo siempre un ejemplo y estoy segura que te lo aprenderás muy rápido. Vamos con el primer pronombre personal. Ersta persona singular. Ich. Ich lebe. Zum Beispiel, ich lebe in Köln. Yo vivo in Colonia. Ich lebe in Köln. Zweite Person Singular. Segunda Persona Singular. Du lebst. Du lebst. Zum Beispiel, du lebst in Deutschland. Du vives in Alemannia. Du lebst in Deutschland. Dritte Person Singular. Persona Singular. Er, sie, es. Er, sie, es lebt. Zum Beispiel, er lebt en Rusland. Él vive en Rusia. Él er lebt en Rusland. Primer pronombre personal en plural. Wir. Wir leben. Wir leben. Zum Beispiel, wir leben en Lima. Wir leben en Lima. Nosotros vivimos en Lima. Zweite persona plural. Segunda persona plural. Ihr, ustedes o vosotros. Ihr lebt, zum Beispiel, ihr lebt in México. Ustedes viven en México. Ihr lebt in México. Tercera persona, plural. Dritte persona, plural, sí, ellos, ellas y usted. Sie leben, zum Beispiel, sie leben in italia Ellos viven en Italia. O usted vive en Italia. Sie leben in Italien. Esto de manera muy flash, la conjugación del verbo leben. Espero que te sea de utilidad. Te sirve para poder aumentar tus expresiones en alemán. Si te gustó este video, dale un like. Y yo me alegro verte en el siguiente video. Bis zum nächsten video.